Esa foto, ese, ese no soy yo. Esa foto está muy comparona. Ay. Y, y, y, y yo como que soy como que más sabroso, más asequible, qué sé yo. Está, está como muy artística esa está, foto. Está muy artística, sí. está muy artística. Atención producción, hay que cambiar la foto a full y poner sí, la foto sí, más... Sí, sí, sí. Señores, eh, sí, sí. es bueno comentar algo de política, ya que las elecciones apenas hace dos días que pasaron, y felicitar el trabajo. Que hizo la Junta. Hey. Eh, Repite eso. No, Julio. no, felicitar el trabajo que hizo la Junta. ¿Oíste, Carolina? Y con todos Señor, los veedores. He también. Con hey. todos los veedores y todas las instituciones nacionales e internacionales. Fueron una de las elecciones más, eh, a las que más seguimiento se le ha dado en toda la historia democrática del país. Ahí estaba. Eh, eh, IFES estaba también ONIORES, estaba otras entidades internacionales, Participación Ciudadana, Finjus y el mismo pueblo, eh, los jóvenes que estuvieron en la Plaza de la Bandera y estuvo bien, bien trabajada y observada. Se vieron y se vieron algunas cosas, Participación Ciudadana dará su resumen a a su tiempo, ya, ya han dado algunas informaciones pero en sentido general eh, se dejó al pueblo emitir su derecho y por lo tanto hay que felicitar a la Junta ese trabajo tan fuerte que es eso y también felicitar a los partidos que con todo su personal se integraron de cuerpo y alma para defender esa voluntad popular a raíz de las elecciones que se iban a hacer en febrero 16, el presidente Medina, en una actividad interna de su partido de proselitismo, dijo un discurso que yo quiero compartir con ustedes para refrescar la memoria. Si producción lo tiene listo, lo podemos compartir. Ahí está. Y el ah, cuento es...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 Y este discurso trajo como consecuencia que nosotros preparáramos a nuestra gente para ganar y también para ser positivo ante los cambios políticos que está dando la República Dominicana y adaptarse a esos cambios. En vista de lo dicho por él, que quien ganara las elecciones en febrero es la antesala de lo que pasará en mayo. Las elecciones fueron truncadas en febrero, pero se realizaron el 15 de marzo. Y los resultados reales de eso es que el PRM de las principales demarcaciones del país tiene 23 y el PLD tiene 7, el Partido Reformista tiene 2 y la Fuerza del Pueblo tiene 2 esa es la realidad veintisiete eh, veintitrés demarcaciones principales del país contra siete del PLD y ahí está el mapa pero cómo así eh? en la principal pero el PRM el, el PRM ah bueno porque yo vi incluso 23, yo vi que incluso que la fuerza del pueblo de manera irresponsable está diciendo que ganaron en 24 municipios del país y si el PRM eso, eso ganó, puede ser, No, no, ganó las principales de demarcaciones pero no, porque la principal la ganó el PRM. Sí. Entonces es lo que estoy. Me refiero diciendo. a que la fuerza del pueblo está diciendo que ellos como partido uh -huh. ganaron 24 municipios. Si estamos hablando de que el PRM ganó 78 y el PLD ganó alrededor de 60 por ahí eh, eh, en lo que va de conteo, ¿cómo es posible que tú hayas ganado 24 porque son 158 municipios y el PRD eh, estaba ganando tres? Parece que están contando es el... los eh, candidatos aguacates. Ah bueno, ah bueno, eso, eso quizás es ser. posible que estén contando sí. los Entonces, Yo quiero presentar el mapa, producción por favor, de la situación eh, que han quedado las elecciones eh, municipales este 15 de marzo. El mapa, el mapa que envía producción. Estamos dando recuento a lo dicho por Danilo en ese discurso que nosotros vimos, que compartimos con ustedes que los resultados de las elecciones municipales son una antesala de lo que va a pasar en las elecciones eh, presidenciales y congresuales de mayo. Bueno, el hecho es que ese mapa ha cambiado totalmente y ahora es un mapa la mayoría azul, porque el PRM ganó la mayoría de las principales demarcaciones del país. La voluntad del pueblo pudo más que muchos esfuerzos que se hicieron tratando de cambiar esta, esta situación. La voluntad del pueblo de cambiar de cambiar las estructuras políticas que no gobiernan han dado también una señal de lo que va a suceder en mayo. Ese es el mapa. Pero, Fulvio, eso realmente no es tan correcto como se ve ahí. Porque tú ves la provincia de Duarte está totalmente azul y no, no es así. Es Por ejemplo, que es aquí de está Arenoso. Es ah, bueno. Sí. En la provincia de Duarte ganó el PLD Guaragua, Barraquito, Aguacate, Arenoso. Arenoso y también Sabana Grande y las Guaranas. Sí, pero ahí se ve la provincia de Duarte. Entonces, en, tú, la, eh, en la provincia de Duarte, así no, estaba antes, ajá. en el 16. Y ahora pero, sí está Pero nivel. si tú te das cuenta, en ese del 16 Sí está dividido por municipios Este está dividido por provincias Sí, sí, porque estamos tomando las principales Demarcaciones no, okay. provinciales no, okay. Por ejemplo, en la provincia de Duarte no puede ser así, Nosotros de, de 18 demarcaciones Ganamos 12 La misma cantidad que yo hablé aquí Aquella vez Ganamos San Francisco de Macorís Jaya, La Peña, Aguayo Cenoví, mm. Pimentel Castillo, Hosto eh, Agua Santa de Yuna, que es la reforma y las coles. De siete municipios ganamos seis y de once distritos ganamos eh, siete. Entonces ahí están los resultados. Lo mismo va a pasar en mayo porque ya el pueblo dominicano es, tiene la voluntad de cambio, tiene la voluntad de que hay que cambiar la situación ahora. Todos esos grandes dirigentes que ganaron esas elecciones municipales, el pueblo lo va a observar. Y al venir las elecciones de mayo, y si Dios quiere un cambio de gobierno, que puede ser Luis Abinader, la Cámara de Cuentas va a ser independiente y va a trabajar, va a trabajar, va a auditar. Igual que la Contraduría, no va a ser un, un cuadro político del PRM, ustedes pueden estar seguros de eso. Todos aquellos que ganaron tienen que cumplir con lo prometido al pueblo, tienen que buscarle soluciones a las grandes necesidades del pueblo, uniendo los esfuerzos junto a sus ciudadanos, junto a sus municipios. ¿Para qué? Para empezar el cambio. Nosotros no podemos ser iguales y el pueblo dominicano con todo esto que ha pasado durante todos estos años y todos estos choques que atentan contra la democracia ha crecido en su manera de pensar, se ha desarrollado en su manera de exigir sus derechos. Por lo tanto, el político que no asimile los cambios que ha dado el pueblo en su inteligencia y en su aprendizaje a votar por el que más le conviene, de acuerdo a la respuesta que dé a sus necesidades, simplemente pasará como una estrella fugaz. Ha de ponerse acorde con los nuevos tiempos y ha de ser responsable con la investidura que el pueblo le ha puesto en sus manos para dar respuestas reales a esas demandas y si esas demandas no pueden ser suplidas por las limitaciones de esos gobiernos locales tendremos entre todos que buscar soluciones con el gobierno central entre todos y, a, y que haya una mejor redistribución de los recursos del estado en el presupuesto que no se quede en más de un 70% en Santo Domingo, que no se quede enquistado en la ciudad, sino que sea redistribuido a todo el país, y que aquellas obras que tienen 20 años, 40 años, 50 años, se puedan ir cumpliendo paulatinamente, de acuerdo a las posibilidades, pero no sacarla de agenda, tenerla ahí pendiente, y, y hacer todos los esfuerzos necesarios por ejemplo, San Francisco de Macorís, la Casa de la Cultura, eso no aguanta por más tiempo. Hay que sentarse con las instituciones indicadas y cumplir con esa promesa. Hay esa Plaza de la Cultura hay que cumplir con ella. La remodelación estructural del mercado hay que cumplir con eso. El Puente de Ugamba, cosa tan necesaria, hay que cumplir con eso a esa agenda que esté bien planificada y que esté bien proyectada para que eso se pueda ir logrando paso a paso y así como aquí otro pueblecito, por ejemplo eh, la yaguiza que pide un agueducto, para ellos es la mejor obra, aunque sea pequeño. Tenemos una llamada buenos días Buenos días, ¿cómo está familia? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Es Carmelo López de San Francisco ¿Carmelo López? Ah placer Un placer, pues, Carmelo. El perdón de Fulvio, de eh, Tremendo Ana, Quisiera plantearle lo siguiente, relacionado a la participación de Sixto y a sus comentarios anexos, si es posible. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien, eh, bueno, Carolina, ¿cómo estás, eh, Carmelo? Ah, muy bien, muy bien, Carmelo. Eh, mira, eh, yo soy orientador de carrera, sí. Y Sí. Entonces, viendo la realidad digital, se está planteando, es muy bonita, sin embargo desde mi punto de vista hay más de un 40% de docentes que no tienen, ni saben ni manejan la informática ¿Cómo va a llegar la información a los estudiantes? Es un, un punto en, en adición a eso entonces yo sugiero y propongo que es un espacio para desafiarnos y que hay una formación continua de informática a todos los docentes en sentido general Segundo eh, hay que nombrar de manera urgente o por con, contrato a los licenciados en informática o ingenieros no solamente para que trabajen en la zona en la, en la sala digital sino para que sean docentes de informática en todos los niveles en los centros tercero, y me disculpo el tiempo ¿cómo no? que se revise el censo universitario en sentido general para que en todas las universidades de manera obligatoria de informática 1 y 2 a todos los docentes de rama en la licenciatura que estén estando no importa qué parte de educación sea para prevenir acciones del futuro, y por último y no menos importante que pena que se me fue esto mi amigo, mi maestro y mi líder en muchas partes eh, como ADPista que soy es que es necesario que nos planteemos como ADP que ADP debe dejar de ser este es un colegio que aporte, que investigue y que dé soporte científico. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, es cierto, es cierto, es cierto. Cojan ahí. Es cierto. Desde luego tiene que venir. Voy a coger. Excelente un poquito. esa llamada, en beta. Voy, voy a coger un poquito su comentario. Desde luego tiene que venir un proceso rápido, rápido, de una planificación efectiva para que este paso de educación eh, en línea desde el hogar con los maestros se pueda lograr en conclusión señores lo sucedido en las elecciones del 15 de marzo envía un mensaje de que para fuera que van y los resultados que se esperan en mayo se vislumbra que Luis Abinader va a ser el próximo presidente aquí si Dios quiere pero hay que actuar con humildad hay que actuar con humildad y con seriedad y honestidad frente al pueblo. Es para afuera que van. Hay cambio en mayo. <risa> Te pídelo. Ah, eso es así. Gracias, estuvieran en esto.